Tóxicos le hacen emote a un niño que recién estaba aprendiendo a jugar y pasa esto. Voy, que andan a quien de Mega, mega, este... Trata de tumbar el hielo, trata de tumbar el hielo. Primera sangre, ¡Oh! terminados. Ay, amigo. ¿Eres nuevo? Sí. Oh, Apenas aprendes a jugar. Sí. Mira, vente con nosotros. Vente con nosotros. Incorrecto. Aquí tenía que darles una lección para que no vuelvan a ser tóxicos. Ayudan a ganar. Bienvenido. Uy, no tengo. Y seguían haciéndole emotes, pero tenía que demostrarles Primera que el no estaba solo. No, pero están haciendo emotes. No, que... qué rabia. ¿no? Asesinato doble. a doble Ay, primera no por sangre que... no, pero ¿por qué? por oh. qué no, Un doble. Te viene a llegar por atrás, Weika. Aquí estaba decidido a ganar la partida. Ay, que lo tienen, Weca. Y... Dime. ¿De dónde eres? ¿De México? Oh, yo también soy de México y los amigos ah quién quién de los dos eh, este. Este es de ah él él es de Perú sí. supongo que está muy lejos mm, sí pero está muy lejos no te voy a bajar. Me bajé. ¿Puyn? Lo van a parar. ¿Puedo? Uy, no. Tratar de poner una ¿Ya? Bueno. Mmm, que me bajé uno acá. No, pero ¿por qué le hace un emote? Primera sangre. Uh. Asesinato triple. Uh. Que combo va a ser tan mío. Mira, primera 20, 20, sangre. 20, 20, 20. Ay, no te vayas, tú te vayas solito. Quédate junto con nosotros. ¿Y cuántos tíos tienes? Ocho. Ay, diez o ocho. No, pues yo tengo dieciocho. Estás más grande que yo. Y sí. soy mayor. Sí. Asesinato doble. ¿Quieren ser mis amigos? Mmm, sí <risa> A Queremos jugar para que A mí todos me Se burlan de mí Porque Dicen que no se juega. Asesinato triple La ropa no se juega. Digo ¿Y Aquí decido invitarlo hey, y unir al Le invito al, al niñito que nos tocó ahorita en la partida Porfa, Te quiero hablar con él Sí, invito, yo le invito A mí no me aparece aquí en, en, en, en, en. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Crack? ¿Todo bien? Sí, hermano ¿Qué pasó, amigo? ¿De dónde eres? De México Bueno, mira, ¿sabes algo, amigo? Eh, te voy Te quiero invitar a mi clan ¿Te parece? ¿En serio? Sí, sí, sí, te voy a meter a mi clan para que puedas jugar con nosotros y y pues voy a voy a regalarte algo. Voy a regalarte algo para que empieces a tener eh, algo, un traje o algo, ¿te parece? Sí. Listo mis pues, amigos. Ahí te voy a agregar, ahí te agrego. Sí. Listo amigo, jugaste muy bien, eh, jugaste muy bien, no te sientas mal porque hay muchas personas que por ahí eh, hacen sentir mal a los que recién van empezando, pero no le tomes importancia a eso. trata de mejorar también como persona y también como jugador, aquí voy a estar para ayudarte, dale, okay. dale amigo, igualmente ahorita nos vamos a echar unas partidas, vale, okay. no te olvides de compartir y dejar tu corazoncito